Para que recuerden mi nombre Me llamo Johan Y lo diré como un cuaderno No seas hombre Simplemente yeah, yeah, yeah. Llegó el cantante Seré diamante Labramente Soy picante Pero cuando yo me pongo a cantar Francamente soy cantante Ahora sí, sencillamente Saludo y adivino lo que digo Me admiro Pero no seas amigo mío Porque cuando yo soy caliente, A veces me siento creyente Pero cuando yo me pongo a recordar No soy traicionero como ustedes Putos delincuentes Simplemente soy solo porque me han fallado muchos en la cara Estoy cantando las cosas claras He tenido varias novias y no le creo ninguna Mi jeba mi hermana Nadie, nadie, mujeres y hermanos Solamente esa dijo que era como la nieva, pero pura mierda Porque cuando se ponía tragedia Solamente me traía cosas y en mujer y gente Solamente soy adivino porque solamente sonrío, yeah, yeah, oye, yeah. oye oh, yeah. oh, yeah. hoy en día haciendo canciones Para ustedes hoy en día solamente serán emociones Pero diré las cosas e inmensamente claras Hoy en día nadie me creerá pero se lo diré en la cara Tendré un diamante que valdrá más que hemisferiamente Tú sabes que andaré el mundo y recorrer como un delincuente Porque sencillamente Lo que pasa es que he trabajado duro, hoy en día no disimulo, pero cuando yo me pongo a hacer canciones simplemente me siento y hoy en día y yeah, eso es lo que me sale por dentro, voy a contar miles de historias he tenido una anécdota y no me ha pasado ni siquiera en la nota. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. las cosas que han pasado en la calle en mi hermano, yo me he parado duro y no he mentido ni tengo detalles, porque no me gusta andar en malos pasos ni leo por yo hace mucho Solamente Yeah Esto es improvisado video y no lo un Simplemente saludo a usted mi crack Porque hoy en día ocasiones con la canción Y solamente improviso papá Tengo el perro al lado Me está saludando y yo le estoy dando con la mano al lado Yo solamente lo contemplo Y me asompo de lo que digo Porque hoy en día me amigo, Yo solo soy adivino Y sonrío porque me miro al espejo También tengo una barbería Y no soy ningún complejo Yo